Soy adicto a un sentimiento que me quema Cuando el sentir es nuestro no hay nadie que lo arrebate Como este amor que duele cada que el corazón late Vivo enamorado de tu sensatez Me perdí en tus ojos, la palabra vendrá después Y eres tan ardiente como un volcán Arrasabas con miradas como un huracán En un mar de dudas yo naufrago pero Todo se queda en negro cuando tomo el lapicero y si es por ti, yo te escribo el mundo entero Tal vez no llegué primero, pero sabes que te quiero Y yo, buscando amor en el pajar La aguja se me clava cada que te vio llegar Somos seres finitos con fecha de caducidad Pero al caminar, el tiempo ya no importará Me siento tan pequeño que le tengo Escondida en cada verso, sabes que hablar de amor no se me da, lo siento, pero escribo por ti. La primavera en el desierto, y sin ser atento y tanto cariño siento, encanto, darlo todo y claro sabes que no te miento. Trato de ser feliz pero no puedo, no. Pero el peso del mundo Locuras con no un te quiero y sin ser atento y tanto cariño siento, encanto.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 Que me cuesta estar atento La vida que yo quiero yo siento que no es pa' tanto Quien pasa su vida pensando en lujos y carros Y yo pienso en ti Aunque esté pasado de tragos Ya no voy de mano en mano No voy de boca en boca Pero me derrito en la tuya cada que me provoca La luna nos visita, nos da luz como una antorcha Nos desnudamos y ningún botón se desabrocha Paso madrugadas durmiendo en el mar de páginas cazando tus besos tras la luz de las luciérnagas Y es mejor que no vengas y luego te irás si voy a quedar pidiéndote solo un minuto más si no soy un genio, no Yo no lo creo, pero debes serlo tú Por cumplir mis deseos, ese trofeo Que no posee ningún nombre Y puedo olvidarlo todo, pero nunca tu nombre Y sin ser atento y tanto cariño Siento encanto, darlo todo Y claro, sabes que no te miento Trato de ser feliz, pero no puedo, ¿no?